voy viendo, me ha ido ayudando para entender y ver cómo me llega si solo la escucho me queda como sabiduría o yo que me la sé o pasa mi corazón se hace vida, da fruto ¿ah? veamos veamos hoy día qué nos dice, con cuál nos identificamos a nosotros a lo mejor ¿ah? y nos toca en terreno pedregoso y la palabra y el Espíritu Santo me ayude a verme si yo estoy por ahí. La semilla que cayó en terreno pedregoso se refiere a los que al oír el mensaje lo aceptan con alegría, pero no tiene raíz. Creen por algún tiempo, pero cuando llega la hora de la prueba, se echan para atrás. Palabra de Dios. Yo creo, hermanitos queridos, que aquí estamos muchos, muchos. Alegremente voy al retiro, voy al encuentro, voy a un grupo de oración, os leo la palabra. Uy, qué gozo, pero qué palabra más linda, qué cosa más maravillosa, pero qué verdad más grande. Uy, feliz, contento. Hasta que una enfermedad, un problema. Una desilusión. Algo, hermano querido, negativo. Y ahí te llegó mi alegría nomás, pues. ¿Ah? Y no, hermano querido. ¿Por qué? Porque no tenía la raíz. Era pura piedra. Entonces no alcanzó la palabra, la semilla, llegar a la tierra para hacer fértil. Eso pasa con nosotros. La tomamos con mucha alegría, pero superficialmente. No la va a durar, porque es importante, hermano, querido, demostrar con mayor ahínco que estamos con la palabra de Dios, que estamos con el Señor aún en los problemas. Es la canción, yo te alabo, aún en las tormentas. Yo te alabo, Señor, porque esa tormenta sé que va a pasar. Ahí tiene que venir mi alegría que sentía cuando recibía la palabra. en la tormenta. Esa alegría esperanzadora, que es la alegría en la resurrección, que sé que el Señor venció la muerte, venció el mal, vino para eso. Vino a salvarme, vino a sacarme de la miseria, vino a sacarme de ahí, de la droga, vino a sacarme de la muerte en que estoy. A eso vino, para decirme, yo vencí eso, vamos, levántate, estoy a tu lado. Confía en mí, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Me han dicho que lo repita cien veces, hermano querido, para que quede ahí. O sea, que cuando esté en el problema de conocer, el Señor es mi todo. Él me va a levantar. Vamos, Señor, confío en Ti. Entonces, hermanos queridos, ahí, veamos hoy día qué piedras tengo que impide que mi raíz llegue al fondo. ¿Cuáles son mis inquietudes, mis preocupaciones? ¿Qué es eso que me impide que esta palabra de Dios sea efectiva, viva y eficaz, aún en el tormenta, aún en el problema, aún en la enfermedad? Ahí es donde tengo que demostrar, sí, yo estoy siguiendo al Señor, también en su pasión, también en su cruz. ¿Por qué voy a querer gozar con Él solo en la resurrección, también en el dolor? porque sé que lo acompaño, Él me acompaña, un dolor ofrecido, y vamos a la resurrección, vamos a esa alegría esperanzadora. Así que digámosle al Señor, Señor, ayúdame a que esa alegría esperanzadora nunca, nunca me falle. Bendita luz que me. alimenta bendita paz que me sostiene bendita luz que me ilude. paz que me sostiene bendita luz que me ilumina Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita luz.